Eh, mi nombre es Carlos Rodríguez Navarro, yo soy catedrático del Departamento de Mineralogía y Petrología, mi área de especialidad es la eh, Cristalografía y Mineralogía y actúo como investigador principal de esta unidad de, de excelencia. El foco de esta unidad es la investigación, aunar esfuerzos en la investigación sobre formación de carbonato, que tiene implicaciones desde procesos de biomineralización, ...a la evolución del clima en la tierra a lo largo del tiempo geológico... ...o en procesos que afectan a la alteración del patrimonio construido... ...por ejemplo, eh, rocas carbonatadas como los mármoles de la Alhambra. Para abordar este tipo de retos... ...nos hemos planteado eh, unir distintas líneas... ...en las que trabajan eh, los eh, siete miembros de la unidad... ...queremos estudiar en detalle procesos de fijación del CO2 atmosférico... ...para entender mejor cómo ha evolucionado el clima... ...a lo largo de la historia. Escultura, los leones del patio de los leones... ...sufren procesos de disolución... ...debido a que están constituidos por carbonato... ...fundamentalmente carbonato cálcico, calcita... Y Nosotros podemos entender mejor el proceso de alteración y una vez conocido ese proceso, diseñar métodos de tratamiento específicos para paliar o atajar esos problemas de alteración. Una mejor comprensión de cómo se forman los carbonatos y cómo se disuelven o cómo precipitan, nos va a permitir también diseñar nuevos materiales que simulan ...los materiales generados por seres vivos. Es decir, hay toda una serie de líneas... ...que son afines y que confluyen... ...y que están representadas por los distintos miembros... ...de nuestra unidad... ...y que planteamos desarrollar en un futuro... ...para hacer que este grupo... ...esta unidad de excelencia de la Universidad de Granada... ...pues pueda ser un referente eh, internacional... ...en el campo del estudio de estos temas... temas de carbonato y las implicaciones que, que estos con, conllevan.